Señor, ¿cuál es el sermón del día? El sermón del día es Si la mujer está casada, al esposo le toca nalgada Bienvenidos muchachos, bienvenidos a todos Hoy nos vamos a encargar de la versión 2 de Memegams Memes sobre lo que hago, tonterías que hago yo, entonces... Quizás... Ching <risa> Esta imagen me encanta, güey tiene, tiene la esencia de la ojona. No sé si esto es una referencia a Acercándose El contexto viene ya bueno, Ella y yo de Aventura y Don Omar los chapulines Venimos a por novias para el 2B <risa> Ella y yo Pienso en ella y yo Y luego pienso en pobre diabla <risa> No es lo mismo, creo No es la misma canción Ay, Chico de risa, güey que son, que son diferentes imágenes, güey Es como todos haciendo pose acá, ¿no? <risa> y es como que venimos por las novias del 2B <risa> Pero ya te ¡Tengo novia, mi compa! ¡Tenemos! ¡Tenemos! Bueno, tuviste un mal día, pero Gamser te reír con sus directos. Gracias, gracias. ¡Oh, güey! ¡Esa escena! ¡Esa escena, güey! ¡Qué bonita! La de Spider-Man. Diccionario de la lengua española. Contexto. En torno de... ¿Achis? H, ¿Achis? ¿Cómo? ¿What? En torno de baile, ya sé demostrativo, cortejo, chapulineo o de cualquier otro índole similar en el cual se pida o exija contexto. ¿Qué pedo? Dios ni te hago brr, en la noche Wey, no Oh no, nuestro horario Chapulín tiene un Big fat astro ¿Cómo? What the fuck, ¿Qué pedo No No, ya lo entendí wey no. ¡Ey, no! No, hermano, supera ese mundano deseo Ay, güey, yo ya lo hice Yo ya le... Déjame decirte que tu bandita es muy creativa Sí, al chile sí, eh Yo ya le hice así y ya le hice... Fue por, por error, me caí, ¿eh? <risa> El contexto no llegó Wilberg y Ren cometen un acto de odio y venganza contra Gamster Gamster intenta resistirse en aliar a Miyoshi en frente de Ren Gamster, Ren y Bioshi se van a una cita Fas de Gamster por Q, Observan cómo se cae su chipeo ante la verdadera patrona Ren Qué pedo Los fans de los chipeos de Kiddy Reconieve diciendo que solo es show los, ch los chapuchats Al reconocer a Que pedo Gamster aprovechando el boom para darle una movilita ella es muy alta y ellos es muy bajito no. Es noticia Miren cómo se llama el canal Se llama edición central güey. Ya es mucha coincidencia Es mucha coincidencia güey. Se llama edición central güey. No Se busca vivo muerto Gamster Gaming un millón Le dice alias la cabezona Dice extremadamente peligroso Usted tiene novia No se acerque a este sujeto Se busca por nalguear a diferentes streamers Historia para recordar Conocido streamer que se dedica a robar mutes ajenas Y les hace brr. Este de cuándo es este bebé, güey. Es del 21, güey, no manches. La chapuanda describiendo los streams de Gamster No solo es deliciosa, sino también es ofrecida a los espíritus visitantes. La típica receta de chapulines es un manjar que vale la pena probar. <risa> <risa> Te dice que no hay directo porque va a editar. En fin, la edición. Hey, ¿te quieres la perspectiva? aquí grabó eso? Yo no hice directo porque estaba en el torneo de Valorant. Y cuando fui al evento de, de Dulpic, me dijeron que ya se iba a acabar. Entonces no hice stream por eso. Pero yo avisé desde antes porque no iba a ser. Pero ganamos, ganamos, ganamos este el, el, el, el torneo. igual al salir del cine, luego de ver Sonic 2 y, y ver que la hojona no sale en ningún momento, estaría muy raro eso. Estaría muy raro que apareciera yo. Oh, pop, eres gámster, a ver Cariño, Achis. Creo que no es un pop. <risa> Mis amigos son una combinación de carbono, hidrógeno, argón, plutonio, litio e hidrógeno. <risa> what? Ok, ok, casi güey, Casi le sale. Al chile casi le sale. Dice charpulín, tengan cuidado. Ay, ah, sí si lo escribieron charpulín, güey. Ah, no mames. Qué dedicados, eh. Mi amigo, cuando eh, le presento a mi novia. ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo. Qué feo. Así que ya entendieron, eh. ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo. ¿Por qué hay tantos memes de chapulines? Una copa, me gusta tu vieja, los chapulines. ¡Wey! ¡Mi canción! ¡Wey! ¡Mi canción! Me gusta su vieja. <risa> El kinder donde estudió mi compa Si sí soy, wey sí. No, no, no soy No soy, no soy De hecho, yo ni fui al kinder No <risa> es cierto Editor nuestro que estás en las fiestas <risa> Pareto, santificado sea sea Aren, danos hoy nuestra nalgada de cada día. Perdona nuestras ganas de bailes, de, ba de que bailes, pepo. Así como los que los que solo vienen por el contexto. Déjanos caer, ser gaming, santo patrono de los chipunis. Qué pedo. ¡A oh, la bestia! ¿What? soy superior ¡A ¡Ah, la bestia! ¡A ¡Ah, la madre! Uh, la ojona, güey! ¡La ojona, güey! ¡A ¡Ah, la madre! Chapulín cuando se llega a la meta de subs ¡Música de contexto! ¡Ja, Tercer aviso Usted ha sido nalgueado por el Chapulín. <risa> no <risa> No anden mandando a esta madre, eh Ha soñado con este hombre Si soñaste con este hombre Déjeme decirle que tanto su novia como sus nalgas corren peligro Su arte, Güey, cuando hice la -Cookies, a la emicukis A la Cookies, wey. güey Es un hermoso layout Porque el mío no se ve así <risa> Oye, sí se parece, eh a Hasta eso, digo Si entrecierras los ojos Y volteas para otro lado Sí se parece Le debajo a la novia mi compa y se encabrona Yo en corto <risa> La niña está triste Que tiene la niña <risa> No manches Gamster cuando ve a Perisha y a Miyoshi Como daría un buen <risa> Quiero este perro Cuando subes foto con filtro de mujer Y tu compa en chapulín le tira la onda Espera Peter, soy yo Seate Gamster Gaming cuando está con una chica <risa> Las ventajas de ser admin <risa> Amabilitz, invita a Phillips, por fin. Caster entiendo, que lo esperen en la entrada con Saramambiche para decirle que soy el guardia y poder manosearle en Chile. <risa> A oh, la madre No aguanté <risas> ¿Cómo que no aguanté? Espera, el dead también Eh, no A ver, miren, déjenles explico El dead estaba bugueado Entonces lo intenté desbuguear Pero no pude Como cuando por fin vences tu tumidez ¿Eh? ¿Eh? Modo fuckboy, modo túmido Un área <risas> <risas> <¿Qué> pedo <risas> Con esto ¿Quién lo hizo? Es indigromante Muy raro ¿no? <ríe> después de cerrar Directo Esperando a que Kila y CG Lleguen a 10-10 enojados Para aplicarle a CG La de primera postura Del chapulín Te mereces algo mejor Y la segunda postura Yo no te trataría así Yo no estaba esperando eso Yo estaba esperando otra cosa Pero gracias por la observación Kimosh <ríe> El Chapuchat no es real El Chapuchat mi religión ¡A la bestia! ¡A la madre! Los chats Sullivan, dame la niña Cuando estaba cargando a Millie, güey Güey, ya sé Estaba cargando a Millie, güey Yo me los imaginaba diciendo Sullivan, suelta a la niña! Cuando ves que tu compa se peleó con su novia Y ahí es donde entro yo Gamster después de ser baneado en Twitch No debía hacer eso Me sacan el caltero a Gamster ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, ¿Por este me encantó también, güey. Miren esto. No, no, no. <risa> <risa> ¡A <la madre! risa>